Diciendo más que tengo que esperar a los 70 para vacunarnos o esperar que ellos les den la gana. Coño, pero qué vaina. ¿eh? Dígame, yo quiero saber si ahí dice la televisión 68, ¿por qué la ¿Lo? persona en 68 va y no le vacuna? Lo dijo el ministro. Lo dijo el ministro. Sí, lo dijo el ministro, porque yo lo oí. Entonces el ministro está hablando mentira. No, yo le voy a mandar a la, a la clínica para que tengan en cuenta eso. Pero amigo, no... vaya a otro lugar. Bueno, si vaya si a salud ahí no lo atendieron. Aproveche y vaya, salud a pública. Lugar, vaya a otro lugar, vaya salud pública, vaya al a a Club de los Maestros, vaya aquí a, a Los Rieles, hay muchísimos puntos. El vaya a otro de lugar. Quizás es que en esa clínica todavía no están actualizados. Debieron poner el programa temprano. Bien. Muy bien, entonces, bueno, eh, bueno, vámonos, fácil. mis amigos, a, a ver qué nos, qué tenemos acá. Bueno, hmm. Casos de disciplina contra diputados Adokis y Botello aún sin resolución. Todavía no se ha resuelto eso. El caso de Botello, ahí lo vemos con su... Eh, 30%. 30% de la AFP. ¿Pero para qué? Yo no sé. Botello, ¿Pero para qué? Eso ¿Ya, ¿Ya ese perdió, se bien. gastó? ¿Porque ya la gente va a, traba va a trabajar? Bueno, los casos de disciplinas que maneja la Cámara de Diputados aún no tienen resolución. Así lo confirmó el presidente del Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados, Jesús Manuel Sánchez Martínez, al ser consultado sobre las investigaciones que se realizan contra los legisladores Pedro Botello y Sadokis Duarte. En el caso de este último, el presidente del Consejo de Disciplina dijo ayer lunes recibieron al coronel de la Policía Nacional en Cotuí, José Francisco, quien ofreció detalles desde su punto de vista sobre el hecho de violencia del cual es señalado el legislador. En ese sentido, dijo que en los próximos días estarán reconociendo todas las evidencias eh, presentadas sobre lo sucedido el pasado 27 de diciembre en Cotuí, para después presentar un informe al hemiciclo de la Cámara de Diputados. A partir del conocimiento de este informe, donde se dirá si fue culpable o no el diputado, el pleno de ese órgano legislativo determinará el tipo de sanciones que tendría, las cuales podrían ser de carácter disciplinario o judicial, dependiendo de su gravedad. En otro orden, al ser preguntado sobre el caso que involucra al diputado Pedro Botello con las agresiones al edificio del Congreso Nacional Sánchez, Comentó que se han estado evaluando las evidencias suministradas y que el legislador será citado por el Consejo de Disciplina. Bueno, ahí está Francis. Esto yo, yo la que no le he dado la, el, seguimiento. el seguimiento adecuado quizás, pero ya se diluyó en aquel momento cuando eh, establecieron incluso defensa a sus propios colegas al diputado de Cotuí, que todo el mundo vio uh -huh. en unas gráficas manipuladas supuestamente, donde no se produjo lo que se le acusa. Lo de Botello tampoco han logrado disminuir el impacto que tiene el reclamo, que yo lo comparo con la misma situación de, de Donald Trump, cuando los grupos se manifestaron en el Capitolio y entraron, este, este diputado sí, más es más o menos la misma eh, conclusión que yo llego porque se compara a uno en su ámbito y este en, en República Dominicana. Hay que decirle a nuestro amigo Botello que ya las condiciones de covidianidad que se dieron en el momento que se planteó una fórmula para sustentar la cuarentena de miles y miles de trabajadores, incluyéndonos a quien habla en este momento que aportamos a la seguridad social, que, que hacemos cumplimos con el pago de nuestros impuestos. Ya eso pasó. No sé. ¿Y tú crees que a él le importa eso? ¿eh? ¿En qué condiciones estaríamos es que nosotros? Eso lo mantiene, él lo mantiene vigente, Francia. Bueno, lo hizo diputado lo... nueva Claro, vez. lo hizo diputado nueva vez y él tiene que mantener ese discurso porque se lo mantiene vigente. Entonces, Nadie. pero a la gente que no tiene siga que de... No siga eh, como borrego detrás de botellos que ya esa, ya esa etapa de la vida nacional, ya estamos prácticamente en, en, en una normalidad con COVID, obviamente. No se vaya a pensar que yo estoy diciendo que esto es ya normal, porque no, mira, mi, mira nuestra mascarilla. Nos no, no la quitamos para hablar aquí y yo me la pongo cuando estoy en receso. Entonces, esta situación de eventos que generan opinión pública y más entre diputados, ciertamente que no pueden quedar en el aire, ni con una indicación o por lo menos que se vea muestra de un orden disciplinario en esas instituciones, tanto para uno como para el otro, porque no es cierto que Botello tuviera la la, la, capaz, la calidad para irrumpir en el Congreso, para presionar que se modifique la, la, la ley de seguridad social en la República Dominicana para establecer un 30% de devolución, cuando la ley hay que modificarla en muchísimos aspectos, incluyendo aquellos que quienes operan ese dinerito de nosotros se han aprovechado y han tenido ganancias pingües Mientras tanto, nosotros mantenemos los mismos porcentajes mensuales de efectividad o de ganancia. Aquí hay que modificar la ley, pero no para repartirnos y para desnaturalizar el objeto que tiene esos, esos fondos. ¿No, no es una alcancía. No es una alcancía. Eh, no es una cuenta de ahorro que tú la vas para a utilizar. Para nada. Y, al, y ya lo sabemos que desde entonces nosotros hicimos los análisis con, con economistas nuestros. Lo recuerdan, cuando sí, estábamos claro, todavía claro. En, en cuarentena respecto a ese tema. Y, con, y colocaría al Estado, si hoy estamos en un 71% de endeudamiento que sobrepasa las condiciones normales de un Estado que no admite más de un 31%, que ha llegado a estos tiempos por los niveles de economía a un 50%, ya nosotros, ya nosotros, tendríamos que estar a, a, analizando más profundo lo que es la norma y la ley de seguridad social y no en el aspecto de la repartición como si fuera un botín. Están bueno. equivocados. Se requiere la, el orden sancionador del Congreso para darle respuesta a estos temas y evitar miren, más escándalos. Miren, no va a pasar nada, no va a pasar nada, por lo menos en mi pronóstico, ni con Sadoki ni con Botello, ni con el senador aquel que fue a buscar el, el, el, el ciudadano que estaba preso en Montecristo. ¿En Monte qué ha quedado ese? ese ¿Qué, va? ¿Está ¿qué preso a quedar? o está suelto? ¿En qué va Que no, ¿No está suelto? Y él quedó en la finca. normal. Y se ven en ustedes, la finca siempre. Recuerden ustedes, amigos televidentes, dijo que, era hijo de él. No, que este, no, señor, Yo este no señor, el Ministerio Público incluso pidió, eh, inició una investigación... ¿Ustedes se acuerdan de eso? ¿Lo podemos buscar eso? está ahí? Que el Ministerio Público inició una investigación de este senador de por qué fue a buscar a un ciudadano que estaba preso en un cuartel. No va a pasar nada. por qué? Porque eso son bolas de humo. Le dicen a usted, sí, estamos en la, como la policía, estamos investigando. La policía siempre está investigando. Cuando quieren, llegan rápido, investigan de una vez y consiguen la, la información que necesitan. Pero cuando no quieren... Se mantiene con ese mismo discurso de estamos investigando y nada se resuelve. O si no, díganme aquí, ¿qué ha pasado con el caso de, ¿cómo se llama? Eh, eh, la antigua Valdera, el joven eh, revolucionario que falleció. No se ha dicho realmente cuál fue la causa eh, o, eh, o los causantes de su muerte. Aparentemente hay intereses ahí. ¿Qué va a pasar con Sadoki? Nada. ¿Qué va a pasar con Botello? Nada. ¿Qué pasó con el senador de Montecristi? Nada, porque lamentablemente no hay voluntad política para sancionar a aquellos que subvierten el orden público. El orden constitucional de la República Dominicana, aquel que tiene el poder político es el que hace lo que, hace lo que quiera, hace lo que le da la gana y por eso estos eh, eh, diputados y senadores hacen lo que hacen porque saben que no va a pasar absolutamente nada. Sadoki eh, van a, a desmeritar la, la acusación, eh, van a decir que eso no ocurrió, va a conseguir el apoyo de sus compañeros diputados y no va a pasar nada. Botello lo van a pasar por, por, por, por loco, verdad? Por, por revoltoso, no va a pasar absolutamente nada. Y el senador de Montecristi lo van a eso se quedó callado y a nadie le importa, porque a este país solamente le gusta el show mediático que le montan, ese circo que le saben montar a través de los medios de comunicación. Bueno, hay algunas imprecisiones con relación a la, a la nota ¿no? que, que yo leí, porque en definitiva la comisión de disciplina de la Cámara de Diputados es eso, una comisión de disciplina, ella no puede juzgar. Y en esto que leí dan la se da como la posibilidad de que sean juzgados, sean declarados culpables o no. Eh, ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo funciona el asunto? El asunto funciona en que la Comisión de Disciplina determina si hubo una violación a la disciplina y entonces le aplica una sanción. Si no, y lo que hubo fue una violación al Código Penal, pues entonces se procede, se procede a someterlo por ante los tribunales, a levantarle la inmunidad que... que, que, que de que son pasibles los eh, legisladores y entonces son juzgados de manera normal, aun cuando la legislatura esté, a, esté abierta. Hay que recordar que mientras la legislatura está abierta, el legislador tiene inmunidad. La Cámara lo que haría cuando determina que se trata de un delito, pues entonces le levanta esa inmunidad para que pueda ser juzgado. Si no está abierta la legislatura, estamos en un periodo de, de muerto, ¿no? pues entonces no hay necesidad de que las cámaras le, levante la inmunidad porque él no tiene inmunidad en ese periodo. ¿okay? Esa, es esa es la situación. ¿Qué va a pasar con estos dos personajes? Bueno, yo Mira, pienso lo mismo. Lo primero es que hay que determinar la falta, uh -huh. la falta que se le imputa. Si se le configura a él uh -huh. y la inmunidad es otra cosa. Para, porque mucha gente entiende que el diputado y el mismo diputado actúa sin, sin reconocimiento en qué momento está investido de la misma. Exacto. Porque incluso durante la legislatura, para que el poder del Estado no se convierta en un, en un eh, dictador, muchas de estas condiciones se le justifican para que nadie toque al legislador Así contrario. Que es, ¿Qué es, es. Un, en origen el sistema lo que uh -huh. justifica lo por porque... Lo que busca es eso. Uh -huh. Así es. Pero bueno, en definitiva nosotros tenemos acá dos legisladores acusados de haber cometido actos que pudieran caer en el tema del, del proceso penal, más uh -huh. que en el tema disciplinario, eh, porque estamos hablando de daños a la, a la propiedad pública, el caso de Botello, estamos hablando de violencia de género, el caso de Sadoqui. Y lo y la yo te, hubiese, yo te digo a ti lo siguiente... Yo hubiese permitido que fuera el, el Ministerio Público que hiciera la investigación y que se resuelva eso. Porque disciplinariamente, disciplinariamente, ni en uno ni en otro caso hay, no le siento no le siento a los hechos tal como han sido narrados, no le siento que hay la posibilidad de que aparezcan cuestiones de tipo disciplinaria. ¿Okay? ¿Por qué? Porque faltara la disciplina. No constituye ninguna de las dos cosas. No no no no lo veo. Yo lo que pienso es que si son culpables de algo es de violaciones a la ley penal. Uno, la ley 2497, que es la ley eh, de violencia de género intrafamiliar y sexual, y el otro, haber eh, eh, dañado la, la, la propiedad pública, eh, la infraestructura de su propio organismo daño, al que él pertenece a la que él la se merece pública, un, un cuidado exacto o incitación también al desorden, porque de, esa ta, es una claro, parte claro, eh, también que es la que al, mayormente alteración se le da alteración del orden público, de, orden de, público. O sea, ese tipo de cosas. Y todo esto eh, es penal. O sea, que yo hubiese hecho lo que pasa, que es lo que dijo Yerian, creo que fue que mencionó. Es un show, eso no va a pasar de ahí. Eh, ahorita deciden que no, que no hubo nada y cada quien se va para su casa. Eh, de hecho, el tema de Sado que es todavía mucho más grave, y la Cámara, si quisiera hacer un, una, un trabajo de profilaxis y de estar libre de la suspicacia de que eh, cualquier diputado puede cometer cualquier desaguisado en contra de una mujer, por ejemplo, donde hay una ley que la protege, eh, lo, lo, eh, me quitaría ese San Benito de encima mandándolo a los tribunales que, que averigüe y determine el claro. ministerio público y salimos correcto. de eso es, es lo, lo correcto. correcto, es lo correcto salimos de eso, ¿por qué? porque usted no puede estar haciendo leyes, ni puede estar defendiendo cosas, ni hablando de cosas para luego salir a la calle a hacer todo lo contrario que usted dice ¿ok? y los, los funcionarios de este país los, los, de, de los regidores señores no, los regidores han tenido una incidencia en este país que yo oígame, nunca había visto de, cosa de, igual. De, ¿de qué partido es adoki yo creo que del PLD. ¿El ¿El PLD? O del, PRD? El, el del PLD. del PLD. Del PLD. Yo creo que sí. sí. Entonces, hay que, hay que investigar. Óyeme, óyeme, en definitiva, eh, Botello de Reforma. Aquí, sí. hay, aquí hay, una situación y es que cualquier, cualquier funcionario público se cree que es un gran un gran señor que tiene mucho poder. Hasta, lo, hasta los, los regidores andan con guardaespaldas y con choferes el Ayuntamiento de Macorís y de todo el país le paga chofer y a los legisladores. A los regidores. Pero por favor. Mira, en la parte por de, favor. Mira, decirlo así Oye, de que mi... le pagan a los regidores. Mira, es un asunto de que. Le pagan al cada... chofer. No, no, espérate. Sí, sí, sí, le pagan cada, cada regidor propone, cada regidor propone dentro de su ámbito, como representante de un partido, que le otorguen varios empleos ¿Cómo los cuáles, cuál? de los cuales, secretaria, hay un, una secretaria, pero pero un ¿tiene una oficina? No, pregunta, pero, ¿pero tiene oficina? Sí, claro, hay los bloques, existen los bloques, los ah, bloques okay, los claro, bloques. claro. Y hay ahí. Pero si hay un bloque, por ejemplo, de los PLD, del PLD que tiene cuántos eh, y cuatro, los aliados, seis, cuatro. cuatro regidores sí. y los aliados ponen una secretaria o ponen una secretaria para los cuatro regidores. No, no, una secretaria para el bloque. Para, para el bloque. Y, y ella el... se encarga de hacer las actividades que correspondan sí, eso está bien. para cada sí, eso regidor. Entonces, no, porque es que la ley indica que tú como regidor tienes como derecho la de tener acceso a la documentación a la que se va a abocar claro. para ir a una comisión o para conocer en sala el día de la sesión. Y son una serie de documentación y de trámites que tú debes de cumplir y para eso necesita alguien que esté al día a día en la oficina porque cada bloque recibe del secretario las comunicaciones que se llevan mira, al mira Lo al, cierto al, es que al, nosotros vamos a terminar en este país, oiga lo que lo voy a decir, nosotros vamos a terminar en este país en una, las siguientes condiciones. Cada vez que alguien se postule para un cargo público, yo veo, el dominicano va a ver un asaltante de camino. Oh, no puede ser porque pero hay claro una función que, sí. que se está cumpliendo Pero yo te voy a decir una cosa Óyeme, óyeme óyeme. En qué es? sentido, no, no, explícate Sencillamente Porque no todos actúan igual Vamos a hablar de los regidores Que es quizá dentro de la, del organigrama del Estado el, el, el, Del menor jerarquía. El, el de menor jerarquía Cada vez que hay un, una, un, nuevo, un nuevo staff Un nuevo aument, aument, Aumento de sueldo Hay que pagarle un chofer a cada uno ¿no? ¿Eh? Eso está establecido pero, lo Espérate, que te decir. espérate Pero tú sabes que es así porque bueno es que se le nombra, ahí, es que y si, a yo ti te nombraron un... uno sí. que, no lo, que no lo usaba pero le pagaban no el mío sí Ajá. Usaba. entonces mm. no me digas que no el Francisco mío sí lo usaba pero usaba. no pero que es parte de mi que lo que tú no anduvieras la, con él no, no, Para arriba no no no pero no, le pagaban a, mi el sueldo. mío el mío andaba en mi vehículo y hacía okay. la diligencia mientras pero, yo recuérdate que yo he trabajado en el sector privado sí. y mientras yo estaba en una etapa él estaba justicia, no pero, pero escúchame no no no pero es que escúchame oíeme no yo he sido yo he sido que vive en el mismo municipio cada regidor mira yo estoy no no pero oye una cosa el estado es una como cada regidor tiene un chofer sí cada regidor tiene una cantidad una cuota de empleos cuánto bueno si no, es del partido de no, gobierno, no, mira, no, si es partido de gobierno, tiene más, más de la cuota. No Ahora, en aquel momento, a mí, no forma de mira, ver, mira, el de mira escúchame, escúchame. ¿Qué es esto? No, pero no es salario, me refiero a cuota de, no de importa, participación. Pero, Ahora bien. ¿Cuánto? ¿Cuánto plazo tiene ¿Tres? ¿Cuatro? No, no, no, no, no. Eso lo determina el alcalde. Ti, Uno diablo, propone. ¿Cómo va a ser? Porque eso sea, sea... no siquiera dar por ley. No, esa parte no. Eso es un arreglo Eso es un arreglo de eso es un arreglo de apoderado. No, no, no, espérate, espérate, espérate. Eso son arreglos de aposento. Espérate, espérate. Ay, espérate. Es si es para discutirlo y no permitirme que yo lo explique porque me ¿No están confundiendo. Haciendo? Y la gente tiene sentido. Yo te estoy preguntando. Pero claro que sí. Pero dime cuándo. Pero dime cuándo. Pero ven acá, mano. Oye, ¿dónde está? ¿Y cuál es la pecado cuando un ayuntamiento tiene una infraestructura de empleomanía que tú tengas sí. cuando tú llegas, porque tú mismo has dicho, está bien que cambien a todo el mundo, no. Óyeme esto. Pero ¿cuánto? Ay, no, porque es eso está arreglado por el alcalde, el alcalde. Si no hay posibilidad de instalar más gente. No te lo puede instalar. Pero ¿cuántos empleados tiene un regidor? ¿Cuántos? Es indeterminado. ¿Cómo indeterminado? Pero es el claro. ¿Cómo es ministerio? Pero escúchame. No, porque cualquiera se pare se va. No, pero... no, pero vamos a dejarte solo para que tú expliques eso y tú le explicas al pueblo. No, no, no. no, no. ¿Verdad? ¿Cuántos empleados que tienen un regidor? Cuando ustedes me dejen, ¿sró? yo se lo, lo explico. Te... Pero pues, explícalo. Te lo vamos a dejar solo para que tú lo hagas. No, no, no. El ayuntamiento tiene un organigrama. Y ese organigrama tiene una cantidad determinada de empleos. Dentro de esos empleos, los que son de libre remoción, el alcalde, por motivación de un regidor que debe tener parte de, del personal de él o de los que lo acompañan en la política, nombrarlo. Y ese nombramiento está determinado, no está obligado el alcalde a, a complacerlo. Por eso, se suponía que en una alianza yo tenía 10 empleados del partido que me llevó a mí, pero nunca me lo dieron. Apenas tenía tres. Entonces, me voy a yo a poner a, a pelear cuando yo no tenía una mayoría para imponer a un alcalde. Eso es pecado. Yo le pregunto a quien me está escuchando. Es pecado. Esa es la organización política de un ayuntamiento que vamos hay la, regidores que tienen más poder que, que otros. No, esto es insoportable. Vámonos a la pausa. Bueno. Que esto es insoportable. Vámonos a la pausa. No, no, no.